compañero este, sin embargo este, hay un tema ¿verdad? que es bien, bien recurrente cada vez que hablamos de, de su persona y resulta pues que ya como pregunta final ¿verdad? Cada, cada vez que nos acercamos a un periodo electoral su nombre sale a flote con matices eh, bueno, de lo que es la guerra sucia ¿verdad? siendo usted un militante histórico del MDN la derecha mediática nacional y norteamericana, le atribuido a ustedes el eh, robo y malversación de fondos de armas, petróleo, así como también de componentes con el actual individuo de Capres, eh, quedando claro que el objetivo es desprestigiar a la BMLN como partido enraizado en las masas populares y que ustedes se conviertan en una figura repudiada incluso al interior de nuestro partido. ¿Qué puede decir al respecto es que muy pocas veces usted ha salido a, a enfrentar esas acusaciones. Primero que nada hay un proceso judicial en contra de ALBA. O sea, hace desde el primero de 30, del 30 de mayo, el último día del gobierno de, anterior, del último gobierno del FMLN, fueron asaltadas 27 empresas creadas en el sistema ALBA. Hay un proceso judicial, hay toneladas de documentos en estudio y análisis en evaluación. ¿Cuál fue, ¿A qué punto habíamos llegado? A que Alba efectivamente se había transformado en un, en un sujeto económico que estaba transformando, estaba transformando el escenario de, de, de los negocios, ¿verdad? Alba es el responsable de los primeros mil niños de este país hayan recibido computadoras en su escuelita para comenzar a digitalizarse. ALBA es la responsable de haber uh, apoyado la operación Milagro para que 30.000 salvadoreños recuperaran la vista. ¿Verdad? ALBA es la, la responsable de que más de 150 escuelas fueran reparadas, reconstruidas para que los niños no se mojaran en clase. ¿Verdad? Alba es la responsable de que se haya durante una década en El Salvador amarrado el precio de los combustibles. La gente, a la gente, al pueblo, a los usuarios de la les quedaron millones de dólares en la bolsa porque las transnacionales no pudieron manejar el mercado a su antojo. Por supuesto, eso nos transformó en enemigos de las transnacionales y de sus agentes locales, ¿verdad? Porque no pudieron mm, sobreexplotar, dijéramos, el mercado petrolero. Alba, Alba Lef, no lo fijábamos, sino que Alba eh, hacía que el, el, nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra información de cómo operaban, la ganancia les permitía a los órganos del Estado establecer un precio donde las empresas ganaran, ganaran ahí, eh, pero, pero que no le sacaran la sangre a la gente en cada vez que iban a ir su, su tanque eso por supuesto se volvió, odioso Alba fue la culpable de que 36.000 campesinos volvieran a sembrar la tierra ¿verdad? que recibieron créditos de Alba Alimentos para volver a producir frijoles, arroz y maíz en el país. ¿verdad? Alba fue la responsable de que tuviéramos el primer sistema de transporte digno en este país, con el Citrans Yo creo que uno, Alba fue la responsable de que alrededor de 3.000 muchachos que fueron becados se graduaran de profesionales, gente de, la, de los sectores más humildes de nuestro país. Alba apoyó, apoyó la operación para que mil no, 1300 salvadoreños se graduaran como, como médicos en Cuba por eso es que Alba se volvió el enemigo público número uno del imperio y de y de, de, de los de los, de los ricos no soportaban que un modelo de eso pudiera existir Seguro que hubieron errores, que cometimos errores, ¿verdad? Pero esencialmente, el ataque contra Alba vino desde el imperio a través del sistema financiero. Desde el año 17, aún estando el FMLN en el gobierno, a Alba le comenzaron a cerrar todas sus cuentas. Los bancos a devolverle la plata, ¿verdad?, que era que era el fruto de la aplicación de las sanciones de los gringos contra Venezuela. Y diéramos de los, de los usuarios de Alba créditos. Efectivamente se dice que Alba y que yo y que yo financié al, al, no al presidente desde Alba Petróleo Es totalmente falso. Cuando él fue candidato, Alba tenía ya sus cuentas intervenidas, reducidas, controladas, ¿verdad? Y eh...